Ah no mames, ¿qué es eso, güey? Ocha, un ovni, güey. Mira, un ovni, güey. Ocha, güey. Mira, ¿qué es eso? ¡Un ovni! ¿Qué es eso, güey? ¿Un ovni? ¡Es un ovni! ¡Mira, güey, Está. Un ovni, ir en banda, ir en banda. Es un ovni. Iren banda. Ahí está, no lo ven. Ahí está. Un ovni. ¿Qué es eso? Güey? ¡Oye! <tose> Oye oa, no.